Yo entiendo de qué se trata, yo entiendo eh, los propósitos, etcétera, pero a mí no me convence del todo por varias razones. Eh, no es claro si eso se le va a aplicar a todos los jóvenes menores de 25 años o solo a los que no tienen mucha educación. Porque, por ejemplo, un economista que a los 25 años o 24 o 23 se gradúe, pues no le van a poder pagar el 75% del salario mínimo. No sé, por ejemplo, si, si eso aplica solo para los que tienen apenas bachillerato o primaria. Eso no está muy claro en primer lugar. En segundo lugar, eh, pues los jóvenes no son los únicos que tienen problemas de desempleo alto. Las mujeres también, por ejemplo. Y las personas de más de 45, 50 años... Tienen problemas de desempleo, lo que pasa es que el desempleo de ellos es un desempleo disfrazado en la forma de baja participación laboral. Entonces, eh, me parece que la propuesta no es clara, me parece que no, es, eh, no se sabe exactamente qué es lo que buscan. Y además me parece que es muy difícil de implementar porque lo que terminaría haciendo es reemplazando unos empleos por otros, pero no generando un nuevo empleo. Eh, porque pues las personas o los empleadores podrían decir, bueno, yo contrato una persona de 23 años, la tengo dos años, cuando cumpla 25, la 8, busco otra de 23 años. Entonces uno queda desempleado y el otro empleado. Eh, y ya, ¿y cómo se controla eso? ¿Cómo se, se hace para que esas cosas no sucedan, etcétera? No sé, a mí me parece que todavía está muy incipiente. Me parece que hay que eh, aclararla mucho más. Me parece que tiene problemas de implementación, problemas de equidad. Y que de todas maneras yo creo que el desempleo que hay en este momento no es un desempleo por costos laborales, sino es un desempleo que está surgiendo del hecho de que la economía está perdiendo la capacidad de generar empleo. En efecto, eh, en el último año, en el 2019, lo que ha sucedido es que se han destruido empleos, no se han creado nuevos empleos. Entonces no es un problema de que se creen pocos empleos, sino de que... Estamos destruyendo los empleados que tenemos. Entonces, ese para mí es el problema del desempleo. Y con bajar el salario de los jóvenes no se va a mejorar eso.